Cualquiera de estos vehículos puede ser tuyo, con un 10% de inicial y hasta 7 años para pagar en Expo Móvil Van Reservas 2020. Cotiza ya en el WhatsApp 809-242-8208.